Hola qué tal amigos, este, mi nombre es John Como eh, Seguimos con la configuración e instalación de nuestro servidor Ubuntu Server 16.04 Con los servicios de, de Rails y Postgres este, Utilizando Docker ¿no? Esta vez ya, ya instalamos eh, Docker Ya sabemos más o menos de qué se trata Docker ¿no? Y vamos a ver este, unos comandos básicos y una prueba inicial que vamos a hacer okay. eh, Ahorita eh, lo último que hicimos fue listar las imágenes que tenemos instaladas En nuestro, en nuestro eh, repo, en nuestro, digamos en nuestro servidor de docker ¿no? Este, Ahorita no tenemos ninguna imagen ninguna imagen instalada lo, de manera local Y vamos a hacer una prueba inicial O sea, Simplemente lo que hacemos es que escribimos docker, docker eh, Primero lo, siempre lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer eh, bueno, lo podemos hacer así o lo podemos hacer directamente, pero eh, por ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a hacer primero paso a paso. ¿no? Primero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un Docker pool. Y Docker pool es un, eh, un comando que nos va a permitir a nosotros, una función que nos va a permitir a nosotros descargarnos desde Docker Hub, que es eh, digamos donde están almacenados, donde están almacenadas muchísimas imágenes listas para nosotros. Eh, trabajar las ¿no? imágenes de, de, de que la podemos utilizar como luego como contenedores ¿no? eh, hay una inicial que se llama hello world y esa es la que me voy a descargar hello world vamos a ver esta imagen es muy pequeña ojalá y mi internet me ayude para que podamos eh, descargarla bastante rápido ¿no? y de esta manera es que se van a descargar eh, todas las imágenes ok Docker Pool vamos a verificar me dice que el tag o la etiqueta eh, que vamos a usar siempre siempre siempre eh, si, no la, si no la especificamos eh, dice que bueno fíjense algo no tengo no tengo conexión vamos a verificar vamos a hacer un ping 8 8 8, 8, 8. Cuando nosotros nos descargamos una, una imagen, este, fíjense la que tengo de 2300 milisegundos, es una locura. Ok, vamos a, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer de nuevo la, la prueba. A ver si tenemos suerte. Cuando nosotros tratamos de descargar una, una imagen, este. Eh, ellos utilizan etiquetas para nosotros diferenciar cuál es la versión que, que estamos utilizando de una imagen en específico, lo que nos estamos descargando. Si no se la especificamos, él de manera automática le va a colocar el, la etiqueta latest, que es la última versión que se subió. O sea, la última versión que se subió. En este caso le estamos diciendo que nos estamos descargando la imagen la Docker. O sea, la imagen perdón hello world desde nuestro desde eh, dockerhub.com que es donde están almacenadas eh, todas esas imágenes que luego podemos trabajar ok fíjense que ya me tiró un error vamos a verificar de nuevo vamos a hacer la prueba de nuevo a ver si lo logramos descargar a ver si tenemos suerte y nos ayuda el internet pero con un lag de tiempo de respuesta de 2300 milisegundos en promedio que se puede esperar okay, de hecho tenemos 2385.785 en de retardo uh -huh, Se lo está descargando esta imagen es muy pequeña lo que pesa son kilobytes eso con una conexión normal normal debería serlo prácticamente en segundos, ¿no? sin embargo pues bueno hay que tener algo de paciencia a ver si logramos descargarnos pull complete me dice image configuration vamos a hacer un docker Images. Uh -uh. se lo ha descargado Vamos a ver. tenemos suerte Bueno, por fin después de unos 20 intentos y después de, de maniobrar con un lag de, de 1300, 1400 milisegundos en promedio Y un 53 o más de 50% de pérdida, logré por fin descargar eh, la, la imagen ¿no? Fíjense que él se descarga, la, la biblioteca Hello World, ¿verdad? que es la, la imagen Hello World termina de, de descargarse el paquete que necesita y él hace una prueba eh, digamos de, de llave ¿no? para poderse descargar lo que necesita, ahora si nosotros escribimos docker images ya nos aparece el hello world el tag latest que es la última versión y fíjense lo que pesa 1.84 kilobytes es decir un kilobyte pesa, ¿ok? Bueno, ¿qué, qué les puedo decir, ¿ok? Este, una vez que nosotros tengamos eso, pues ya podemos correr nuestra prueba de nuestra imagen, ¿ok? Decimos eh, Docker run hello world, ¿ok? Docker run hello world. Y fíjense que me dice hello from docker este mensaje muestra que tu instalación parece que está estar trabajando correctamente ese, los pasos que, que ellos hacen para generar ese mensaje este me dice eh, prueba algo más ambicioso puedes correr un, un contenedor de ubuntu inclusive puede, me da para yo eh, descargarme la, la, la imagen porque Docker run es otro, eh, otro eh, comando que vamos a tener disponible y lo vamos a usar frecuentemente Bueno, nosotros aquí eh, prácticamente no lo vamos a usar porque este Docker run lo que hace es que él ejecuta una, una eh, instancia de, un contenedor, de una imagen perdón, y la convierte en un contenedor pero si no lo tienes descargado en tu local, él se lo descarga desde Docker Hub, que es eh, el repositorio, digamos, de donde están almacenadas muchísimas, el repositorio público donde están almacenadas muchísimas, muchísimas imágenes para nosotros eh, tener disponibles y poder, poder trabajar con ellas. ¿no? Este, en este momento, pues ya tenemos corriendo, run, eh, hicimos un run Hello World podemos hacer un, un Docker ps ¿verdad? para listar las imágenes que están corriendo en este momento fíjense que él, él cuando yo hice el Docker run hello world él le hace una, una una corrida de esa de esa eh, de esa imagen crea un contenedor a partir de esa imagen y de manera inmediata lo cierra porque así, así es como lo configuraron eh, para, solamente para mostrar el error, el, perdón, el mensaje de que, de que la instalación está funcionando bien Ahora, podemos también listar todas las, las, este, lo, las instancias de contenedores que tenemos disponibles Simplemente escribiendo ps-a Y si ustedes se fijan, allí nosotros vamos a tener nuestro, nuestro Hello World corriendo lo tenemos ahí lo único que ya salió el estatus fue que ya salió podemos eh, decirle mira ya no necesito Necesito que esté que esté corriendo digamos en, en esa, esa, ese contenedor o, no, lo, no, es necesitar, o que, no es necesario que lo tengamos disponible verdad eh, y lo podemos borrar de allí ahora si yo digo docker run hello world él vuelve a correr una instancia de ese de esa imagen Y si hacemos ps-a Ahí ya tenemos dos Dos contenedores De hello world O sea, él crea otra instancia adicional O sea, cada vez que nosotros Le damos docker run Él va a generar un contenedor Nuevo Con eh, Una instancia De una imagen Que tengamos disponible Si le damos docker run de nuevo y, y mostramos todas las instancias que están corriendo en este momento O que están disponibles, digamos, para, para nosotros conectarnos a ellas Ya tenemos tres Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para matar esas, esas instancias? Y no tenerlas todas allí eh, disponibles Esto tiene un contenedor ID Por este contenedor ID podemos irlas matando O sea, podemos irlas cerrando, eh, eliminando, digamos y vamos a utilizar un comando que se llama docker rm y le damos el contenedor id. Y si hacemos una lista, ya nos va a aparecer dos nada más. Podemos seguir eliminando los demás para cuando queramos eh, irlos, irlos eliminando, o sea, no tenerlos disponibles allí. Y si hacemos un listado de todos, ya no tenemos ninguno. Okay. Ahora, eh, también cuando nosotros creamos una instancia de, de, una, de un contenedor, de, un contenedor de, este, de este contenedor específico que se llama eh, Hello World, o sea, una instancia de esa imagen. Eh, cuando digo una instancia, que vamos a crear? Es un contenedor propiamente. Este, podemos utilizar el atributo name, para definir cuál va a ser el nombre que le vamos a dar a ese a, a este contenedor hello world vamos a ponerle hw y si nosotros listamos todos los contenedores disponibles todos los contenedores disponibles él eh, tiene el nombre hello world o sea a, eh, hw que fue el que nosotros definimos ahora Anteriormente si nosotros creamos una instancia Vamos a crear una instancia sin, sin asignarle el nombre Tal cual como lo hicimos la primera vez Fíjense qué es lo que va a ocurrir Él, él de manera automática le está generando un nombre Un nombre este, aleatorio Para nosotros también poder matar O poder eliminar ese contenedor que acabamos de crear Es decir, decimos docker RM, y en vez de eliminarlo por el container ID, o sea por el ID, también lo podemos eliminar por el nombre que eh, le asignó el mismo Docker. Si hacemos una lista, ya no aparece ese. Okay. También podemos matar el siguiente o, o eliminarlo: Docker RM HW. Y si lo listamos ya no aparece, okay. eh, eso es todo por este video, muchísimas gracias por atender, mi nombre es John Como espero que se suscriban a mi canal, si les gusta el video pueden darle me gusta eh, o pueden también hacer cualquier comentario o cualquier petición acerca de lo que ustedes, eh, cualquier inquietud que puedan tener, muchísimas gracias y los espero en el siguiente video tutorial.